comienza la aventura siempre digo lo mí, la misma tontería siempre comienza la aventura bueno, la aventura lleva ya una hora más o menos que llevamos conduciendo vale pero ya está, hemos aparcado aquí porque siempre me gusta, es un bueno es una rotonda es como un punto sin salida, está muy bien siempre paro si tengo que comer o cualquier cosa, arreglar algo del móvil o ir al baño, lo que sea y, y nada al tema, las 4 y 21 ahí lo veis, bueno, va un poco adelantado las 4 y 21, 17 grados aquí tenemos la mochila ya montada ya la veis con todo lo nadie. bueno, no, no. ahora no vamos a entrar llevo hasta los macarrones aquí ¿ves? los macarrones para comérmelos ahora en el autocar porque eh, a las 6 cogemos 6 y cuarto cogemos el, el autocar para desecases hacia Querals. pero qué pasa que, que en ese tramo eh, bueno, o digamos, cuando llegue allí eh, tenemos que hacer, recoger ya bueno, entonces me parece que nos lo van a dar según el briefing, nos lo van a dar en, en el autocar creo o al menos la, el chip, el chip quizás el dos saldo Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, eh, ahora estoy comiendo papilla, ya lo veis, papilla con eh, leche de coco en vez de leche de vaca y eso, para que sea un poco, no sé, que, que sea lo más aceptable posible para la digestión. Y ya está. Y entonces eso, comer un poquito de papilla, para que ir cargando un poco, Veis hay un zumo de naranja, y cuando pasa un poquito, pues ya empieza con la papilla un poquito antes de salir, y ahora otro poco. Y así vamos, vamos haciendo, cargando un poquito, simplemente mantenernos, mantenernos para que no quedarnos yii, aquí, yii, que te notas con el hambre, que es lo, lo que luego te pasa factura a facturar las horas. Y ya está, eh, no quiero grabar mucho, que no, luego el vídeo va a salir enorme. Ya está, vamos a continuar. Eh, ahora vamos hacia Ripoll, Ripoll, Secases ¿vale? Y ahí entre Vals, ahí cogeremos la plaza verde de, de Secases creo que es donde va. Donde hemos quedado ahí el punto de encuentro para coger los autocars vale pues venga vamos a seguir con la aventura que voy de sobra voy de sobra me queda menos de una hora para llegar son pues las 4 y 23 y, y tengo que estar allá las 6 más o menos pero bueno no, no tontemos ¿eh? venga eh, bueno no, no tengo más no tengo más focos me pongo así no tengo más focos pues nada, estamos ahora ya en secases. hemos llegado a las 5 y, y, bueno, y 13, voy adelantado. 5 y 13, a las 6 nos reunimos para los autocares. y a las 6 y cuarto salen. Eh, grabo un momento en silencio para que veáis el parking donde he aparcado, pero no hago ruido porque habrá gente durmiendo. bueno, no se, no se aprecia nada. Aquí hay un pequeño hotel. Bueno, pequeño, me parece que es grande. Me que es grande. No, no se ve nada, se oye el río, estamos pegados al lado del Ter, el río Ter, pues al ladito, ¿vale? Ahora sí, si seguíramos para adelante, iríamos a Valter 2000, que es donde, bueno, donde se empiezan muchas rutas para ir a, a Bastímenz, por ejemplo, Valter 2000, que está el refugio o refugi de Uldeter, ¿vale? y es una zona guapísima también, ¿vale? Valter 2000 la estación de esquí pero nosotros nos quedamos más abajo ahora lo que es en el pueblo, se es escase, ahora nos reuniremos y no, nos llevarán para allá yo como he acabado con la vapilla más o menos hasta cierto punto porque he comido una poca, pero yo siempre ya me hecho mucha de sobra porque voy viendo, según me va apeteciendo ahora voy a coger un poco de bocadillo de tofu que me he traído dos bocadillos uno será para después de, de la carrera mejor a la tarde, cuando sea después ya, terminado y entonces a eso, voy a cogerme un bocadillo de tofu, pero nada, cuatro bocados, que aquí ahora va uno con el estómago ahí un poco viendo sensaciones, que me apetece, que no me apetece, vamos un poco así, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir, eh, haremos, eh, este es el vídeo de lo que es antes y después de la carrera, esperemos acabarla, y, y la, lo que es la crónica y todo el rollo, o sea, aquí será el, el, prim, el previo, digamos, de carrera y el post-carrera. Y luego grabaremos con la GoPro, que la llevo aquí en la, en la mochila, ¿vale? que está aquí, aquí la GoPro la tenemos aquí, ahí guardada, para hacer, eh, digamos, eh, el vídeo ya a 4K, porque está grabada en 1080, pero qué pasa, que si me ponía a hacer todas estas grabaciones con la GoPro, lo mismo, la batería me la pulía, ¿vale? Y luego no iba a estar a tope para, para la carrera. Entonces, eh, eso, las eh, grabaciones estas y tal las hacemos con la Sony que aguanta mucho más la, la batería. ¿vale? Pues seguimos, seguimos en el ajo. Venga, hasta luego. Luego grabo un poquito más yendo para autocares, pero no sé hasta qué punto porque la cámara esta no me la puedo llevar. Me tengo que llevar la GoPro, entonces lo grabaré con la GoPro, ya, ya veré cómo lo hago. Venga, ah, perrito. me vengo aquí que hay un poquito más de luz para grabar. Pero bueno, Secase es un pueblo muy muy majo, muy pequeñito, creo. Vamos, yo he estado hace años. Ahora llevo años que no venía. Hace años que no venía, pero bueno. Entonces no sé eh, los autocares dónde pararán. Esto está... Eh, a ver, cuando venimos de la carrera, si aquí hay alguna indicación. Mira, aquí hay unas... O sea, que debemos bajar. Mira, aquí tenemos los indicadores. La mano derecha aquí tenemos lo, lo de la carrera, o sea que eh, bajaremos por esta calle por esta calle bajaremos cuando terminemos bajaremos aquí, supongo que haremos ¡fua! y nos meteremos para allí Para, para eso, ahora voy a preguntar a más gente que hay por aquí a ver si saben dónde sale el autocar vamos a intentar hacer una crónica sin que la tenga que editar es decir, tal como sale ya está, no le ponemos nada de RT3 ni nada tal cual, bueno, ya veremos si sí, la no, pero bueno, pues nada, crónica de la entrevals entrevals 2018 Maratón de los Pirineos, Habría, había versión eh, me a, a, <risa> había versión 30K y versión 42K al final habían retocado un poco de track y eran 31K me parece, creo que al final quedaba la, la clásica, en vez de 30 o en vez de 31 a 30, bueno, en fin ha variado un kilometrillo y la mía no lo he podido ver porque se me ha quedado sin batería. Batería baja. Está en batería baja. Y bueno, es, me engaña un poco porque yo alguna vez lo he tenido y me duraba más. Pero bueno, me engaña un poco porque lo grabo con lo cargo con el... Bueno, ¿para qué me lo voy a quitar? Lo cargo con el PC y para mí que no le mete toda la carga. Y te dice 100%, pero tengo que cargarlo con, con adaptador directo y, y insistirle para que quede bien cargado. Si no, el tío se me... Me dice que... Bueno, y total, me ha cerrado a los 35 kilómetros o algo así, me ha cerrado el tras, ¿vale? Pero bueno, el del nivel positivo estaba prácticamente... Todo. Habrán faltado 100, 200 positivos, creo yo. Vale, bueno, pues... Tema, entreval 2018, eh, carrera muy dura, muy técnica, guapísima, sí, pero... Eh, <ríe> ha costado, ha costado. Entonces, bueno, eh, posición que he, que he conseguido ha sido eh, un poco ratilla, 59 de la general... Y el cuarto por categoría de más de 50 años, que, que bueno, pues es, es lo que hay, ¿vale? Y, y ya está, eh, ahora está lloviendo, se ha puesto a llover ahora, no sé si lo veis en el, el coche, se ha puesto a llover ahora. Y digo, hostia, los pobres que quedan ahora, no queda mucha gente ya por venir, pero bueno, que hostia, les pilla en bajada. Y, y ya está, yo digo, carrera muy guapa, ya y, y he grabado bastante con la GoPro, y precisamente para que quede a 4K, intentaré estabilizar alguna toma un poco, intentaremos que quede un poco bien el vídeo pero bueno, he grabado con este con esta Sony lo que es el principio de llegar con el coche, que lo mismo lo empalmo con este vídeo, lo mismo lo empalmo con este vídeo, entonces hay que evitarlo, y, y con la GoPro todo lo que es a eso. Bueno, entonces, a ver, salida, yo ya he notado al salir yo iba al 90, ahora esto lo tengo puesto para que me mire el rango en vez de mirarme las pulsaciones, me mira el rango me dice, vas al 89, vas al 90 y todo el rato iba al 90, 91, 92, 93 en algún momento se adelantaba un poquito para pasar a alguien pero era, claro, la primera tirada la primera tirada, a contar que hasta el kilómetro 12 te comes 1800 positivos 12 kilómetros 1800 positivos que está bastante bien y, y entonces, pues claro esa parte es dura me lleva los palos, ahí están, no se sé si ven un poco me llevo a los, los Gabel estos, los, ya lo explicaré algún día o algo en un directo, eh, han ido bien, vale me los he llevado porque en condiciones normales podría arriesgar, podría arriesgar, y decir, no me llevo los palos y, y me fundo las piernas, pero por otro lado gasto menos energía, y te puede salir bien para, para a lo mejor hasta, do, como alguna carrera que he hecho Valdelor, bastante, a lo mejor hasta 2.700, 2.800 positivos, te lo puedes a lo mejor decir, bueno, esta carga en las piernas medio la aguanta, luego vas un poco destrozado de piernas en la parte final, en la bajada final y corriendo, pero bueno, lo comí por lo servido, pero aquí eran 3400 y luego han retocado algo detrás track en la parte final, a última, digamos los últimos días y para igualar me parece no se ve la razón para igualar lo que es la clásica lo que es la parte final que viene a ser casas la clásica con la otra y con la maratón y, y hostia eh, 3640 positivos o algo así entonces claro 3640 en 41 kilómetros más o menos que tenían que salir no lo sé porque yo digo que se me ha quedado sin el sin batería eh, pues bueno, eh, que es duro, duro. Entonces, primera parte, ya digo, he ido al 90, me intento regular al 90, todo el rato 90, 90. que He, hecho, he hablado con algún compañero eh, que a veces me han visto en YouTube y le he dicho, digo, yo voy al 90. Y así va, es como un camión, fijaros un camión. ¿Qué pasa con un camión? Eh, se pone a 90 por hora y cuando encuentra un coche delante, hace adelanta, ¿no? Y se vuelve a colocar, lo habéis visto los camiones. Puesto pues el es 90% de rango, de rango cardíaco. Yo coloco ahora al 90 y va bien, eh, va bien. Te colocas al 90 y tú vas haciendo. Andando o corriendo, subiendo. O, bueno, ahí no se podía correr subiendo. Era muy duro no se podía. Mucha creación Pero bueno. Eh, bueno, los pros sí. eh, que Por cierto, el Adri creo que ha ganado. El Adri. Eh, creo, eh, ya lo miraré bien. Pero me parece que lo he saludado un momento. El amigo de Iván, el Fansavás, y, y nada, aquí le doy, si lo ve por casualidad, mis felicitaciones que creo... Es que hablando con mi mujer, dice, pues me suena, me suena. Digo, pues lo mismo ha ganado el chico este. No lo sé si ha ganado, no, o habrá quedado de, lo, de los primeros. Vale, entonces, eh, pues nada, la primera parte, eh, ya digo, he intentado regular al 90. 90% de rango, adelantaba a alguien, me permitía hasta el 93% de rango, que ya es entrar en anaeróbico. Del 90%, en los 3% eso, por cientos, ya entras en anaeróbico, te, te fulminas, no te fulmina, pero desgasta rápido. Y ya lo he puesto en, algún, en el vídeo que iba grabando, ya le he dicho, digo, hostia, digo, voy al 90% y más o menos, 91% si sí, un poco tal, pero intentar al 90%. Entonces he usado esa estrategia al 90% y me ha ido bastante bien hasta llegar a más o menos a pues mal. Pero ¿qué pasa? Que luego ya cuando hemos seguido con el desnivel... Claro, ya no podía ir al 90%, entonces ya andando cuesta arriba iba al 85, 86, 85, 86 más o menos, ¿vale? Eh, ya no podía ir al 90%, es como, claro, imagínate el 9, es el corte con el anaeróbico, zona 4, corte con la zona 5. Eso, manténtelo 9 horas, he tardado 9 horas 25 en la carrera, intenta mantenerte esos 9 horas. Ya sabemos que la bajada no vas a ir a eso, pero mmm, no se puede, entonces lo he mantenido bastante rato, pero ya no ha llegado. A Nuria. Hostia, Anuria no sé lo que he tardado. Una hora. Lo voy diciendo en los vídeos. Una hora veinti. algo, una hora treinta. Puede ser una hora treinta, algo así a Nuria. Y. Y al Pusmal arriba, dos horas cincuenta, si no me equivoco he tardado. Desde Querals, la, la estación del Cremallera donde hemos salido. Dos eh, horas cincuenta, me parece recordar. Lo he dicho en los vídeos todo, ¿vale? creo que no está tampoco mu, mu, ni muy bien ni muy mal, creo que no está muy bien, pero, el, digo, la realidad se ha salido eso, ¿vale? Y 1800 positivos, si no me equivoco, había al llegar al pues, mal y, y... ya está, eh, a partir de ahí, pues, que eran montañas que he ido intentando grabar todas, todas las cimas, o, o todos los habituamientos he intentado grabarlo todo, eso también me ha entretenido, pero bueno, y... entonces, todas las montañas, eso, es como, eh, la carrera era, mirarlo así, ¿eh? Subes... Nuria Puzmal, la hostia, ¿no? 1800 positivos más o menos. Pusmal está en 1930. Eh, te metes eso y una vez que estás ahí haces esto. Un rato haces esto y luego ya bajas. ¿Vale? Esa es la idea, ¿vale? Y esto está grabando, porque como no estoy grabando llevo una charla aquí. Eh, me he peinado, ¿eh? Me he Entonces... Pues ha sido así, entonces, bueno, llevas la quema del push mal y luego te vas metiendo unos 350, no sé alguno de 400 ¿no? el bastiment, no sé, pero entre 300 400 positivos más o menos son las oscilaciones que hay luego por arriba, ¿vale? Que ya pican, ¿vale? Y ya está, es ir haciendo, es ir haciendo, entonces, bueno, en la parte de bajada he podido trotar, pero claro, estás castigo de piernas, yo tengo además que no puedo meter mucha fuerza en la pierna derecha, cuando caigo yo no puedo saltar un escalón y caer directamente ahí muy fuerte con la pierna derecha. Si tengo un escalón un poco alto, no, porque veo que me va a hacer daño, entonces tengo que cambiar y que, que, caer con la izquierda, que también me la puedo joder, como estaba hablando ahora con una chica de, ahí de, de la organización, que, te, que también me puedo fastidiar. Eh, haciendo eso por cubrirme una pierna me fastidio la otra ¿no? pero era así, así. O sea, yo cuando he ido bajando un poco técnico, intentaba no hacer ninguna caída con la derecha, en el último momento metía a la izquierda un momento y hacía izquierda-derecha para repartir el peso, ¿sabes? no meter a la derecha porque no está todavía fina la esta. y City y bueno, entonces eso se me ha ido atrasando todo un poco porque claro eh, en la subida yo sabéis que no soy ningún crack la subida ya sabes que no soy, no soy demasiado bueno. ¿Y qué pasa? En las bajadas yo compenso, normalmente las carreras compenso un poco en la bajada o en lo llano, porque más o menos me manejo medio bien, a lo mejor me manejo mejor que alguien que solo hace montaña, un poquito mejor, ¿no? Y me, mejor que alguien me refiero que hace típico montañismo, Montañismo o alpinismo, ¿no? Eh, ahí me manejo un poco mejor, pero claro, el que hace alpinismo sube mucho mejor que yo, porque está acostumbrado a subir andando yo, no tanto, ¿vale? Y entonces, que Pues si yo tenía una pequeña baza, va a salir el vídeo de los potentes, pero bueno, no sé si os gustó, no, pero va a salir potente, el vídeo va a salir largo este. Eh, si yo hoy estoy animado, si, si yo tengo alguna baza, que es eh, correr un poco en bajada o en alguna zona técnica, que tampoco sea de muerte, claro, no soy ningún élite, ningún pro, pero bueno, puedo manejarme un poco mejor en bajada o en llano, ¿qué pasa? Que como tenga la, la, tengo la periostitis tampoco podía apretar en bajada o en llano. Entonces, claro, malo subiendo, más malo, eh, digamos, temporalmente por la lesión, bajando o llaneando, al final se da una, una, una mezcla explosiva, que es que sales, eh, no te sale muy bien la carrera, sale un poco caquilla, ¿no? Bueno, pero bueno, tampoco, a ver, y, y ya está, entonces, pues bueno, eh, he tenido algún problemilla, porque no me acordaba, y la zona de... Eh, yo he ido grabando, eh, me he parado algún momento, unos segundillos, eh, nada, un segundillo porque enseguida pasaba alguien y digo, no, no, no, porque al final vas perdiendo puestos. He perdido uno, pero bueno. Y, y entonces, ¿qué iba a decir? Eh, ya me pierdo, ya me pierdo. Bueno, pues, no sé. Yo iba eh, grabando con el S y ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, vale, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que entre que yo he bajado lento he subido lento, más bajar lento, el tiempo ya empezaba a ser un poco mm, desastre, el tiempo que iba sacando de carrera, más eh, que digo, bueno, digo como total digo, no voy a hacer ninguna cosa, verdad, vengo al final a hacer la carrera pues para, como un entreno, al final pues, al final esta carrera ha sido como un poco entreno, porque claro, no, no puedes competirla en estas condiciones, ¿no? estando mal y bueno, así un poco entreno, no, pues que no he podido entrar, el último mes he entrenado una semana bien, una semana bien dos semanas medio parado por la lesión para intentar a ver si se me curaba y luego he vuelto a entrenar una semana eh, medio, medio buena me parece que ha sido algo así y luego está, bueno, total que, que no he podido entrenar casi, y esta semana última antes de hacer la carrera entrené el domingo fuerte, el domingo sí porque digo, al menos cu cubrirte la espalda de hacer una buena tirada fuerte en montaña para coger algo de fuerza de, de lo que es acostumbrarse lo tipo con grasa a gastar grasa el muro y tal y, y un poco de nivel, ¿no? Y entonces, bueno, he hecho una tirada buena, pero luego he estado de lunes, si no me equivoco, ¿eh? Lunes, martes, miércoles, jueves, sí, porque no me acuerdo si algún día he hecho eso de andar por la, sí, andar por la playa, Dice 3,5 kilómetros, y medio. que cansan, pero bueno, eh, que no es, y que no he podido entrenar, no he podido entrenar eh, por el tema de la lesión, no por no tener tiempo. Entonces, esta semana he dejado que se pase todo el dolor posible de la lesión, porque el lunes estuve en el fisio, entonces digo, bueno, pues hacemos el pack, ¿no? Fisio, descanso, ¿no? Y claro, me he ido a la carrera sin ningún kilómetro corriendo esta semana. Sin ningún. En estos últimos seis días, digamos, de la carrera, no he corrido ningún kilómetro, ¿vale? Solo he hecho un rodaje de 10 kilómetros en bici. Y pecho. despesas por hacer algo, pero tampoco he tenido mucho tiempo. Así que, claro, me he ido a unas condiciones un poco no las ideales. El fondo no lo tienes... Eh, las piernas no están hechas a correr esa última semana, y ya digo, y luego estuve anteriormente dos semanas también parado, perdí nivel, entonces, ¿a cuánto he venido? Pues no sé, habré venido, yo por inventarme algo, habré venido al 80, al 85% de, de mi nivel, o al 90, no lo sé, pero que no he venido a mi nivel, y ya se notaba, cuando yo ya iba a las primeras subidas, yo ya notaba que no iba tan, tan fresco como ya las pulsaciones, las ya altas, sin hacer demasiado, se nota que no está fino, ¿vale? Y encima gordo, porque también he ido un poco pasado de peso, que todavía tengo un poco de barriga más, eh, después de la carrera incluso. ¿Por qué? Pues porque como no he entrenado, todas las semanas sin correr, pues el peso, por mucho que intentes regulártelo, te subes un poco. Luego tienes la precarga para la carrera, que tampoco vas a ir sin comer. Al final he ido pasado de peso, sin entrenar, sin lesionar, un desastre. Pero bueno, ya está. Entonces, bueno, que la carrera me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, podríamos decir... Para la gente que le interese el trail aquel de la ultra del la Neto, pues el que quiera entrenar o quiera hacer carreras que le guste ese estilo, que se venga aquí entre vals De verdad, porque es, tiene zonas muy parecidas, por lo que yo he visto en los vídeos de la Neto, que yo esa no la he hecho, eh, tiene zonas muy parecidas a, a lo que es el, el aneto Roca grande, técnico, luego hay más pequeño y tal, pero me refiero a que hay zonas que hay roca grande, técnico, eh, que digamos quiera decir, hostia, pues la voy a usar como un entremedias, como un, un preaneto, que se venga y haga entrevals, porque le va a gustar y va a haber ya va a entrenar en algo parecido a lo que se puede encontrar en la otra. ¿no? Y, y ya está, qué más decir, eh, pues eso, puesto 59, cuarto de la de mi categoría de 50, era normal que no quedara súper bien en, eh, como ha ido a la carrera, y ya está. Y una cosa que me ha gustado mucho, bueno, vale, he ido grabando todos los picos, ¿vale? Todos. Entonces, en el pit del infer, sobre todo, me he recreado ¿vale? Y ya me pasaba algún compañero que bajaba, porque al final nos vamos adelantando unos a otros. Y, y me pasaba alguno y, y, y lo, lo he grabado y todo, ¿no? Y claro, pero al final vas perdiendo puestos. Y dices, hostia, que lo he perdido en puestos. Pero bueno, al final me daba lo mismo, ¿vale? Problema, que cuando iba a subir, los que sois de aquí de Cataluña, lo sabréis, ...cuando estaba en... ...no me acuerdo si era NoFone. ...no, NoFone no, no estaba antes... Pero, ...bueno, estaba en Collado... ...y tenía que subir Bastimén... ...que de Bastimén ya sabéis que es una mole... ...es una mole bestial... ...bueno, pues tenía que subir Bastimén... ...¿qué pasa? y me dicen... Eh, ...a las 3 cierran el Col de la Marrana... ...el, el punto de, de corte de la carrera... ...para que no se atrase mucho la gente... no ...los los debían para otro lado para que no se la haga de noche... ...bueno, total... ...a las 3 menos 20... Me dicen eso, porque, a ver, no es por culpa de que no me lo digan, sino me refiero a que yo no voy contando, porque yo los tiempos de corte, como yo más o menos voy haciendo carreras tampoco super pros, pues bueno, los tiempos de corte no me suelen afectar, siempre suelo acabar antes, ¿vale? Pero hoy se ha juntado grabar vídeo, recrearme en algún vídeo, más correr poco, ir fuera de fondo para subidas y correr poco en la bajada porque no podía por la pierna. Se ha juntado todo ese pack y qué pasa, que al col de la marra no cerraban, está al lado del Deter, ahí Walter 2000 cerraban ese habituamiento del punto para que ya no siga la gente a las 3 y a las 3 menos 20 es cuando yo soy consciente, que me lo dicen en el habituamiento, dice, bueno, con lo cierran a las 3 digo, Dios, me quedaban 20 minutos a cero la idea, 20 minutos para subir bastiments y bajarlo y irte hacia el col de la marrana, que no es que esté muy lejos pero que tienes un trocito, lo bueno es que el trocito final es un poco de verdecillo y puedes correr, todo eso tenía Dios, 20 minutos, imposible, y he empezado allí en agonía con otro compañero, que también estamos, que es cuando no hemos sido conscientes un poco los dos, y hemos empezado a darle un poco rápido a los palos, pero imagínate subir Bastiments en anaeróbico, pues hemos empezado a darle un poco rápido, pero es que no puedes, vas reventado, llevas 3.000 positivos ya, o, o casi 3.000 positivos a esa fecha, eh, no puedes, estás toqueísimo de piernas, cansado, no puedes entrar en aeróbico y comerte un vestimens que es súper largo, súper alto, ¿vale? No puedes, aunque quieras. Bueno, total, que hemos rezado y, bueno, el chico no, el chico ha ido normal, ¿no? Pero yo, es una manera de hablar y digo, hostia, digo, bueno, pues haremos lo que podamos. Digo, a ver si aunque sea nos venga a lo lejos los del, los del avituamiento, nos venga a lo lejos y dicen, hostia, pobrecillo. Espérate un poco, ¿sabes? Y bueno, y, y entonces cuando he llegado arriba, hasta me ha dicho el chico que está en contacto con... están muy bien organizados, están con con talkie sabiendo quién queda, todo muy controlado, la verdad, está muy bien, muy bien, muy bien controlado el tema. Y para que no se quede nadie por ahí, ¿eh? prefiero eso, para que decir tal dorsal ha pasado ya o está por ahí y saben los dorsales que, que quedan en la montaña, ¿no? Bueno, y <coughs> al tema... Bueno, pues me ha dicho el chico de Bastimén de Arriba, cuando llega arriba me ha dicho, cierran a las tres y media que le han dado media hora más. Y digo, bueno, media hora más. Bueno, pues aún así le he apretado porque ya me he puesto en plan un poco. Estaba de relax, estaba haciendo la carrera de relax, ¿vale? Eh, recreándome. Y ya he empezado con el chique un poco de, hostia, vamos a darle un poco. Y parece que no, pero cambia el chique. ¿eh? cambia un poco el chico Aunque vayas cansado, cambias un poco. Y sí, sí, ya le da un poquito más. <ríe> y he llegado a la colte de la marrana, hay 10 o sea, Cerraban y media, llegó y 10. No hubiera cumplido el corte de las 3, pero sí que el de, die, el de la y media. ¿no? Bueno, llegaba a la y 10 y nos quedaba grade fallón, el grande y puig pastura y llegar a ser casi, ¿vale? Pero bueno, ha estado bien. He grabado todos los picos. Ya os pondré la altura que tiene cada pico y todo eso en, en, en el vídeo en, en subtítulos y tal para que lo tengáis más claro. Yo también, siempre lo busco cuando hago entrenos o algo por ahí, por esa zona. Y queda bien, queda bien, así os enteráis bien, ¿no? Pero ya digo, hemos, pues, siete pi, hemos hecho Enuria, eh, hemos hecho Pusmal, hemos hecho eh, Nufons, hemos hecho Finestrelles, hemos hecho eh, la Fosa del Yegan, hemos estado al lado, eh, hemos hecho el Freser, hemos hecho eh, el Infer, hemos hecho Bastimen, Grade Fayol y alguno más que me falta, que no ahora no recuerdo, me suena que hay alguno más. Nos hemos hecho un montón de picos, o sea, al final es, es dura, dura, ¿eh? o sea, está, está potente, ¿vale? Bueno, pues nada más. No me enrollo más, ya me enrollado lo suficiente. Eh, contento, contento, pero para esta carrera tengo que venir sin estar lesionado, lógicamente. Y ya te digo, ha sido un pequeño susto el tema ese. Ah, y otra cosa muy buena es cuando he estado ya en la parte final, la lesión es como que ha dicho, bueno, ya, mandas tu como diciendo, bueno, vale, vale, de acuerdo, paso un poco de ti, y me ha dejado, digamos, un poco como más la sensación de menos, como que está más fresco, la pierna no estaba con el dolorcillo, y me ha permitido un poquito, bueno, pues a la parte final, le he podido meter como 4 o 5 kilómetros, eh, dándole tralla, traya, no toda la que yo os puedo dar cuando estoy bien, pero bastante traya, ¿eh? Eh, tralla. lástima que el GPS estaba con... sin batería, no se ha podido ver la velocidad, pero me emociona algún rato y yo creo que habré ido a 18 por oh, 3, eso es 3.30, 3, 3.20, ahora no sé decirte. Ha habido algún rato que la he disfrutado, que se lo he dicho al speaker, le digo, ha habido un rato que he disfrutado la parte final, la he disfrutado. Todo lo que no he podido antes, porque iba un poco lesionado, porque iba tal, eh, al final me he podido ahí, la última parte, ya. Yeah. Y luego, ¿qué pasa? Que parte, la última parte. Ya, claro, eh, iba con agua, eh, con bastante agua, pero claro, se hace dura la parte final, entonces eran 10 kilómetros o algo así, con un litro de agua que llevaba, ¿vale? Aún así me lo he fundido, ¿vale? Porque cogió gel están. Bueno, pues a la parte final digo, bueno, no me queda, no llevaba GPS para saber cuántos kilómetros me quedaban. Exacto, tenía una idea, digo, por ahí está el pueblo pero no tenía la noción exacta si eran dos, si eran tres. Y claro, ¿cómo aprietas si te quedan tres kilómetros y no tienes agua y te tomas un gel? Bueno, total, que digo, ah, da igual, yo creo que me queda poco en seco medio gel en seco, sin agua, porque ya estaba empezando a ir un poco en, en, en vacío, ¿no? Y medio gel, eh, la suerte, la suerte es que uno tiene suerte, pues que cuando había poquito de ir con el gel, eh, me encontraba una poza de esas de beber las vacas o tal, pero con un grifo que parecía que era agua buena, de fuente, ¿sabes? Natural, hay un, un grifito, un, como un caño de esos de un tubo, y digo, aquí me engancho yo, <risa> hostia, más salvado, no me daba tiempo, porque también había algún compañero más por ahí detrás, no me fiaba, digo, hostia, aunque, luchas, en el último momento luchaba, aunque sea por un puesto, ¿no? Y... y total, no me daba tiempo de coger la botella y llenarla, porque digo, ese poco ya me entretiene, eh, no, digo, bueno, pues nada, he metido un buen buche largo, digo, me dará un poco de flato, digo, me aguanto, y le he metido un buen buche largo ahí, para compensar el gel que le había metido, la medio gel, y bueno, con eso hemos tirado hasta meta, pero le he podido dar bien, ya veréis el vídeo de meta, que he entrado animado, o bien, dándole cañita, todo lo que no he hecho antes, todo lo que no he hecho durante la carrera. Y ya está, no hay mucho más. Eh, ya está, no hay mucho más. Eh, me ha tocado el dorsal 13, y digo, hostia, digo, es que, digo, es que, es que con este dorsal, con este dorsal, ¿cómo vamos a hacer un gran tiempo? ¿Eh? El dorsal 13. Bueno, esto... Mira, a veces me toca unos chulos No, la última, Valderón me tocó el 3. Guapísimo, porque era TR, eh, RT3. <risa> Creo que me tocó el 3. Y hostia, qué guapo. Y aquí me ha tocado el 13. Y bueno, eh, no... Bueno, también tengo el 3. También tengo el 3 al final, ¿eh? Pues mira, el 3 mmm, viene en mi vida. El 3 viene en mi vida. Venga, no me enrollo más. Eh, es que estoy animado. Ahora me entrará el sueño y tal. Ahora no sé si me quedaré un poquito aquí o iré para allá a casa y si veo que da un poco de sueño me paro un momentito y tomo un café o algo entre medias de camino para no meter el camino entero que son dos horas y pico más o menos esta casa y para que no tener sueño yo digo no sé si me echaré aquí un poquito o, o qué haré, ¿vale? Ya está, vídeo largo pero es que a mí me gustan los vídeos largos ya está, ¿vale? Lo paséis a trozos y ya está, ¿vale? Venga, quedó muy bien, muy bien, pero contento, tíos, contento y la lesión ha aflojado en la última parte. O sea que contento porque eh, yo vine a esta carrera también eh, sin entrenar toda la semana, pensando precisamente en que la carrera no me lesionara más. Es decir, hago la carrera, pero con mucho descanso anterior de la pierna, que ya sé que me quita el nivel, si tú descansas mucho te quita el nivel, pero lo que quería es recuperar la inflamación de la periostitis. Y más o menos he venido con bastante poco inflamado. Y eso me... Mmm, la idea era eso, que aunque te inflame un poquito la carrera, aunque te inflame un poquito, no es como venirte caliente de meterte 20-25 kilómetros varios días y vas a venir con mucho mejor fondo, mucho mejor entrenado, pero vas a venir mal con dolor y le sumas a ese dolor la carrera y a lo mejor te lesionas. Entonces, contento, más o menos la apuesta me ha medio bien. He preferido venir sin nivel a la carrera, pero con con el dolor muy básico, muy flojo, para que en caso de que la carrera me penalice un poco en la lesión, me penalice un poquito más, ¿sabes? Es decir, está a nivel, sube un poquito más, pero no venir con ya el nivel alto de entre semana de entrenar ya muy, muy inflamado y meterle la carrera, que entonces es cuando te puedes coger ¿vale? Venga, mmm, que va muy bien a todos.